El es no me deja pensar en las cosas donde debería estar. Es lindo creer que puedes salir de esa rutina que sientes que te va a acabar. Pensé que estaba progresando pero creo que voy a recaer. Ahora soy el único que tiene algo que perder. La señal, te deba de dar, primera pasión y arriesgar, porque nadie me mataría por mí pero sin duda yo lo haría por ti No, no esperaré pura señal, ni no sé si me quieres conseguir yo parar, porque estas ganas de quererte en me las puede quitar, así que ponme alto, si no no sabré como vener Sí, quiero mandarte directas, pero tengo un temor porque no me dices nada y tú no debes. Si te voles hacia el instante, yo ya no sé qué decir. No, no lo esperaré en pura señal. Y si me tienes, pues si quiero parar. Porque no estas ganas de querer tener me las puede quitar. Así que ponme alto si no los no sabré cómo penar.